Cuando a mi mami le toca limpiar el baño Yo a las 8 de la mañana Yo a las 9 de la mañana <risa> Yo a las 10 de la mañana Ah, pero cuando es hora de limpiarlo A mi cuerpo se le antoja Mami, ¿vas a lavar el baño? Sí Y justo cuando iba íbamos a... Se me sale, se me sale, se me, me sale. Mami, ya terminaste. Sí, terminé. Bien, bien. Y no se va a usar dentro de una hora. No puede ser.